¿Ya era hora de que vinieras a visitarnos a nosotros? A ver, los demás están muy bien, pero nosotros somos la auténtica alma del equipo. El motor del equipo. Esos dos, se lo tienen muy creído. Se pasan el día haciendo tonterías y me vienen con cada exigencia. Bueno, ¿y dónde están? Yo no lo he visto. A ver, más café, ya me besarás. Lo siento, el bus ha retrasado, no, por eso. Trabajar y tal y como son, creedme que sus sesiones son de ver Ahora. Ahora. Para, para, para, para. Basura pura. Un fracaso absoluto. Pero si me ha salido de puta madre. Que sí, tío, que tú eres una actriz del método. Pero mira, ¿ves aquí? En esta zona, está todo por ojos Justo entre la fascia pectoral y el músculo subescapular, Aquí yo luego tengo que dibujar y tengo que animarlo. Y es imposible hacer una buena retroscopia. ¿Sabes qué? Tendrás que aprender a moverte a 25 imágenes por segundo. Es la única solución. A ver, es que las cosas o se hacen bien o no se hacen. Que puede que yo sea un poco meticuloso. Pero a ver, es para el bien del proyecto. ¡Que no! ¡Aún no he conseguido que el cúbito se mueva de forma real! Por nuestro trabajo, tenemos que estar en constante coordinación con Carlos, el director de fotografía. No es que nos llevemos mal, pero es que a la hora de trabajar te das cuenta que hay cosas que es que no funcionan. Está muy bien. Es quizás demasiado sensible. Pero tenemos que modificarlo un pelín. Porque con el movimiento que hace la cámara, pues se da un pelín de defecto. Y... no, pues... No te gusta. No te eso, por favor. ¡Claro que me gusta! Pero es solo esto, pulirlo... Pequeñito, nada más, nada más. ¡Joder! Estuve ayer hasta las 4 de la mañana ajustando todo, todo el movimiento, segundo por segundo, y ahora quieres cambiarlo. ¡Pero es que no valoráis mi trabajo, qué? No, no es sé esto, que no es sé esto, Claro que valoramos trabajo, mira, no es culpa tuya, es culpa del programa, que no sé, Ya, parte? ya, ya, ahora te estás poniendo con conmigo para que no me sienta mal. No, ¿Sabéis Carlos? que no me gusta que me hagáis estas cosas? Carlos, que no es verdad, a ver, no pero no te he, he dicho... Estás. ¡Carlos! Te he dicho que era muy sensible. No, si es que... Espera, espera. Ya está. A ver, eh... Tendrá la regla o algo.